Mira, mira, ¿cómo estás? Mira, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Qué están hecho aquí? ¿Cómo lo que yo? ¿Cómo lo que yo? O pues la han operado, eh, operado. La han esterilizado y le han operado de fimosis. Uh -huh. Y está muy sensiblona hoy. ¿Verdad? Y está ahí que anda Ven ahí, castaña, ven. ven. aquí. ¿Qué pasó? ¿Qué le pasó a usted? ¿Qué le hicieron? Uy, qué blandito está. Que no parece eléctrico. ¿Qué no parece eléctrico. ¿Veis ahí? Ah. No quiere que le veáis. Le sí, lleva ahí. unos puntitos. Sus intimidades. Aquí, aquí. aquí, ven aquí, aquí. No se si quiere tumbar. No se si quiere tumbar. Y las moscas se han puesto ahora de repente pesadas, ¿eh? A en octubre y están así. Un besito ya, ¿vale? ¡Millota! 好